En la clase de hoy vamos a hablar de los conectores contraargumentativos, porque 1. Nos van a ayudar a crear un texto coherente. 2. También a que el texto esté cohesionado. 3. Nos permite predecir de qué forma continuará el texto argumentativo. 4. Su uso deja mucho más clara nuestra intención. a mí me gusta leer. En cambio, a mí me gusta ver películas. A mí me gusta la música clásica. En cambio, a mí me gusta el rock. A mí me encanta aprender lenguas extranjeras. En cambio, yo prefiero salir con chicas. A mí me encanta Spanish from Spain. A mí también. Los conectores contraargumentativos unen a dos miembros del discurso que están antiorientados. Lo que podemos hacer es indicar contraste, hablar de contrariedad, introducir conclusiones contrarias, o bien atenuar o invertir la fuerza de un argumento. Nosotros hoy en esta lección vamos a ver los conectores específicos que hablan de contraste y de contrariedad. Si el vídeo os gusta y tiene un feedback positivo, podemos dedicar otra lección a ver más conectores contraargumentativos. En cambio, puede indicar contraste. Por ejemplo, en esta oración, yo me comí unos macarrones, en cambio ella se comió una pizza. Aquí no estamos hablando de cosas contrarias, lo opuesto de los macarrones no son las pizzas, no son argumentos opuestos, sino que indican un contraste. Una cosa es diferente a la otra. Cambia en esta otra frase porque sí que indica contrariedad o contradicción. Si yo digo, te veo súper guapa, estás más delgada que nunca, yo, en cambio, este último mes, he engordado 5 kilos. En esta frase, o en, estas, en este conjunto de frases sí que podemos ver que hay contradicción, que hay contrariedad. Tú estás delgada y yo estoy más gordo. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, estoy buscando coches en internet, porque me quiero comprar un coche. A ver, estoy entre dos coches. Pod podría ser el Peugeot, porque el Peugeot es un coche muy rápido, aunque, por el contrario, el Toyota, el Toyota que me gusta, es más seguro, es un coche más seguro. Podría ser, no sé, a ver, lo que pasa es que el Peugeot es, es muy bonito, es muy bonito, es un coche que tiene un diseño que me gusta. Por el contrario, el Toyota lo tengo, lo tengo ya en el color que quiero. Podría comprármelo en el color que quiero, que lo quiero blanco perlado. Y no tendría el Toyota en este color ya. ¿no? Otra cosa que es interesante es que el Peugeot es más barato. Si me compro el Peugeot me voy a gastar menos dinero. Por el contrario, la Toyota me da más facilidades de pago. Me va a permitir Pagarlo, pagarlo mejor, con cuotas más accesibles a mi economía, entonces me encuentro en un dilema. ¿Tú qué harías si fueras yo? ¿Te comprarías el Peugeot o, por el contrario, te comprarías el Toyota? Por el contrario, no va a marcar contraste en, una, en un mensaje. Porque no tiene sentido. Si yo digo, yo me comí unos macarrones, por el contrario, ella se comió una pizza, es raro. Si algún nativo lo utiliza de esta forma, que podría ser, no, no está entendiendo muy bien cuál es la utilidad del conector por el contrario, porque indica contradicción, indica contrariedad, ¿vale? Por ejemplo, en la frase que veíamos anteriormente, donde decía que yo la vi muy delgada y muy guapa por el contrario, yo, He engordado 5 kilos este último mes, indicamos contradicción o contrariedad. Y, por el contrario, no sería útil. También podemos utilizar por el contrario cuando introducimos mmm, una, esta contrariedad, pero el último argumento que introducimos vence al primero. Os pongo un ejemplo. Hace unos años, hace unas décadas, se pensaba que aprender una lengua extranjera era perjudicial. Por el contrario, Ahora se piensa que, cuando se aprende una lengua extranjera, son todos beneficios. Vemos cómo la segundo, el segundo argumento que introduzco, vence al primero. Esto también lo podemos hacer con estos argumentos, con estos conectores de contraargumento. Y, otro uso más que os quiero enseñar, con el que podemos utilizar eh, por el contrario, es cuando hay contrariedad por el contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a explicaroslo con un ejemplo. Los empresarios estaban tranquilos. Por el contrario, los sindicatos daban claras señales o muestras de su inquietud. Aquí yo podría utilizar o decir estas frases sin el conector. Los sindicatos estaban tranquilos y eh, los empresarios estaban tranquilos y los sindicatos daban muestras de su inquietud, ¿vale? También puedo decirlo. ¿Qué es lo que pasa y qué decía yo al principio de por qué usamos los conectores? pues porque deja mucho más clara la intención del hablante. Y yo aquí quiero remarcar que hay un contraste entre la sensación que tienen los empresarios y la sensación que tienen los sindicatos. Y esto lo voy a marcar con los adjetivos tranquilos y inquietos. Y el conector va a ayudar a que la intención que yo tengo cuando digo esta frase esté mucho más clara. Tengo que llamar al paquiu porque tengo que decirle una cosa importante, ya veréis, ya veréis lo que le digo. ¡Pakiu! ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Oye, mira, mmm, voy al grano, ¿vale? Voy al grano, es que resulta que hoy en el supermercado me he encontrado con Vanessa, Vanessa, sí, tu ex, tu ex. Bueno, pues resulta que, oye, la he saludado, nos hemos puesto a hablar, una cosa ha llevado a la otra y nos hemos intercambiado el número de teléfono. Entonces, te llamo para ver si te parece bien, ¿vale? No quiero tampoco excederme o saber si te puede sentar mal, ¿vale? El hecho de que hayamos quedado, no sé. No te preocupes, no te preocupes, no me molesta en absoluto, al contrario, Pepe, Mejor que seas tú, que te conozco, que sé que eres respetuoso, simpático, cariñoso, un buen tío. Pepe, no te preocupes en absoluto, ¿eh? No me molesta ni lo más mínimo. Al contrario, mejor, mejor que seas tú. Vale, vale, me queda claro. Gracias, Paquiu, eres cojonudo, eres un tío de puta madre, Paquiu, ¿eh? Venga, nos vemos, te dejo que tengo que hacer cosas. Chao. Bueno, pues ya habéis visto el Paquiu. Yo pensaba que podía molestarle el hecho de que quedase con su ex, pero al contrario, parece que no le molesta en absoluto. Y es que el Paquiu es un grande. ¡Un grande! Al contrario, es otro conector que nos hablará de contrariedad. La gente se piensa que no me gustan las películas de terror. Al contrario, son mis preferidas. Aquí vemos otro ejemplo de mostrar contrariedad. También podemos utilizarlo con la preposición de. Muy al contrario de lo que la gente se piensa, las películas de terror son mis favoritas, ¿vale? Esta, o este conector nos permite utilizar la preposición de, y además hace la frase un poquito más fluida, ¿vale? Muy al contrario de lo que se piensan mis amigos, las películas de terror son mis favoritas. Hay un uso de contradicción o de contrariedad refutativo final que tiene también este, este conector. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de, de este uso. Yo puedo decir, la guerra no es inevitable, al contrario, y aquí acabo la frase, es totalmente refutativo, lo que hago es refutar, contradecir un argumento con rotundidad y claramente, sin necesidad de añadir un contraargumento. La guerra no es inevitable, al contrario. Y por último, lo que me gustaría añadir además, o quiero que sepáis acerca de este conector, de al contrario, es que para enfatizarlo, y ya lo he usado en algunos de los ejemplos que he puesto, yo puedo decir muy al contrario o antes al contrario. La gente se piensa que a mí no me gustan las pelis de terror, muy al contrario o antes al contrario son mis preferidas, ¿vale? Bueno, pues con esto que os acabo de decir acabamos con este conector, al contrario, al contrario de muy al contrario o antes al contrario. Por contra es otro conector que usamos para hablar de contrariedad te veo mucho más guapa, mucho más delgada. Por contra, yo este mes he engordado 5 kilos. Mira cómo estoy. Además, por contra, también es otro conector que podemos utilizar para darnos pistas sobre el contexto. Como veíamos en el ejemplo anterior, cuando yo decía, los empresarios están muy tranquilos, por contra, los sindicatos dan claras señales de su inquietud. Pues, podemos utilizar también este conector contraargumentativo como es por contra. Hay una diferencia o una pequeña diferencia con respecto a los otros conectores. Los conectores, en general, suelen ser o pertenecer al ámbito más culto, pero este por contra entra claramente en ese registro, ¿vale? De todos los conectores que he usado hasta ahora, por contra es el que podemos incluir más claramente en un registro culto esta es la diferencia con respecto a los otros conectores que hemos visto antes, que no quiere decir que al contrario o en cambio, o por el contrario, sean coloquiales o sean vulgares, pero por contra, es el, es el conector que entraría, por antonomasia, dentro del registro oculto. Antes bien, es un conector, que entrará en correlación con una oración negativa y que no solo no dice lo que esperamos, sino que dice todo lo contrario. Una vez más, voy a poneros otro ejemplo para que quede clarinete. Por ejemplo, eh, no solo no renuncia a la carne, antes bien, la prefiere al pescado. Vale, no solo no renuncia a la carne, antes bien, lo prefiere al pescado. Es decir, es que, y además este, no solo inicial, todavía lo deja más claro, eh, esperamos que mmm, no le guste la carne, pero no, no, le gusta la carne, y además es que la carne le gusta más que el pescado. Os pongo otro, otro ejemplo, no les grites a los niños, antes bien, sé cariñoso y sé mmm, más educado con ellos, ¿vale? pues no solo, o no tienes que gritarle a los niños, sino que además también tienes que ser cariñoso, ser más dulce con ellos. Voy a poneros otro ejemplo, ejemplo más, para que quede aún más claro, si cabe. Eh, nunca han pasado privaciones. Antes bien, siempre han llevado una vida llena de lujo, ¿vale? O sea, además es que no han tenido privaciones, es que además, han vivido con un, una vida con mucho lujo, se han dado todos los caprichos que han querido, han vivido, vamos, eh, de la mejor manera posible en cuanto a tener dinero y tener de todo, ¿vale? Vemos una vez más otro ejemplo que deja bien claro que antes bien lo vamos a utilizar cuando hay una oración negativa, cuando la gente espera que esa oración, esa oración o esa información eh, no sea, sorprende algo, o sorprende un poco, y además nosotros todavía, cuando introducimos ese antes bien, los dejamos aún más sorprendidos porque mmm, contradecimos, contrariamos la, lo que la gente piensa en primer término de una persona, de una cosa, de una idea, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto, bien sencillo este uso de antes bien, que lo vamos a usar con oraciones negativas. Lo vamos a dejar aquí. Nos hemos dejado conectores que introducen eh, argumentos inesperados o contrarios a los esperados, que también hay otro tipo de conectores concretos que hacen esta función en un discurso. Nos hemos dejado también conectores que atenúan o invierten la fuerza de un argumento, de una conclusión, pero es que creo que, bueno, valía la pena hablar en detalle sobre este primer tipo de conectores que hablan de contraste y de contrariedad, y si, bueno, os ha gustado mucho el vídeo y veo que lo habéis encontrado muy útil, pues hacer otra lección en el futuro en la que añadamos este tipo de conectores y hagamos la lección más completa. Pero bueno, como digo, hasta aquí ya va bien, tenéis mucho que trabajar para bueno, que quede claro y para que aprendamos los conocimientos que os he transmitido hoy. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís os suscribís y, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Paz, nos vemos la semana que viene.